Hola, buenos días. Estamos en la entrega de los niños de la exposición 2018. Un saludo a las noticias de Javier Meserret. Eh, estamos con la falla de Gran Vía, Fernando el Católico, Bredido de Orellana. Estamos muy ilusionados este año, es el tercero que plantamos con ellos. Bajo la leyenda de Ícaro vamos a hacer un repaso al Olimpo en plan sátira y divertido. Bueno, ¿qué es el, ¿cuál es el Inod de este año y, y, bueno, y de qué se trata un poco? Pues la, la este la, año la. hemos querido representar a Perefuset Fuset como si fuera el, el emperador Nerón, eh, porque la cultura romana pues, decía que mientras que el emperador Nerón estaba ensayando con su lira, Roma entera ardía en llamas y en este caso eh, hemos querido hacer un, un paralelismo haciendo como que Pérez Fusete es el emperador Nerón y mientras que Valencia arde en llamas él sigue tocando su lira Bueno pues muchísimas gracias, no sé si desde la comisión fallera también queréis decir un poquito en qué sección está, cómo te llamas, cuéntame Sexta, sexta, sexta estamos sí. en Sexta sí. B, Yo soy Carlos Obrici ¿De qué gran, comisión fallera? Gran Vía Fernando Católico Eurito eh, Juan de Menar. Y estamos muy contentos con estos dos señores que son artistas, no, lo siguiente, son muy, muy buenos. Y estamos contentísimos. Siempre Bu llevamos buenos premios previos. Bueno, pues muchas muchísimas gracias. gracias, mucha suerte y enhorabuena también por esta, esta llegada de Ninot a la exposición de, del Ninot. Muchas gracias. Eh, muchas gracias.